¿Cuál es la única ley que se ha aprobado en la Asamblea de Madrid en esta legislatura? No lo olvidemos, señora Ayuso. Ladrillazo. ¿Cuál es su única medida estrella para salir de la crisis sanitaria? Ladrillazo. ¿Cuál es su medida estrella para salir de la crisis económica? Ladrillazo, señora Ayuso. La triste realidad es que Madrid se puede quedar sin el salvavidas europeo porque usted solamente sabe hablar el idioma del ladrillo. Esto es un adoquín de la calle y le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están aquí para hablar por la seguridad de todos. Señora Ayuso, los madrileños creo que especialmente en estos momentos necesitamos y exigimos un poquito más de nivel. Ojalá se hubiera dado tanta prisa en irse a hacer fotos y a conocer los desperfectos de Filomena, de la que se ha dado para irse a hacerse la foto con el escaparate roto en la Puerta del Sol. Ojalá se hubiera dado la misma prisa. Los madrileños, de todos los colores, se lo agradeceríamos mucho.